Bueno, mi, mi nombre es Livia, yo en realidad soy de Brasil, eh, eh, ya estoy fuera de Brasil hace mucho tiempo, he vivido siete años en España, por eso hablo español, y estoy en, en Australia hace seis, seis años, 2013, sí, bastante. El primer año en Sydney y luego ya me cambié a Byron, y sí, ya llevo aquí cinco años entonces en total. Difícil, no difícil, bueno, porque me encontraba en España, era crisis de 2013, muchos amigos se iban y nosotros está, yo y mi pareja estábamos también, bueno, nos quedamos o tenemos que irnos, ¿qué vamos a hacer? Y hemos pensado que, claro, Australia estaría bien, teníamos la posibilidad de Working Holiday y mi pareja quería muchísimo estudiar inglés, entonces hemos dicho, bueno, vamos. Yo pienso que el más especial es, obviamente, el landscape, la naturaleza, es muy guapa, cada día el sunset es diferente, es bonito, eh, cada día más bonito que el otro y nunca te cansas de ir a la playa a verlo, eh, esto, pero yo pienso que lo que me llama más atención, o sea, que me hace querer quedarse aquí, es la community sense. En Sydney, por ejemplo, yo me sentía en una ciudad grande. Podría ser Sydney, podría ser Barcelona, podría ser New York. Yo me sentía igual. Obviamente Sydney es muy guapo porque tienes la, la, las playas que son muy bonitas, pero no te da este confort que sientes en Bayron, cuando llegas en Bayron. Y también es mucho más fácil de conectarse con gente local en Sydney, en Sydney o en cualquier ciudad grande, te que quedas un poco más, tendes a quedarte más cercano de la gente que habla tu propio idioma. Bueno, yo hice de todo, ya. <risas> limpieza, eh, trabajé en restaurantes, pero como yo ya tenía un background en esta, la industria de idiomas eh, en España, eh, vine a la escuela, en realidad he hablado con Michael, el director de la escuela, cuando llegué en Byron, y era, él no necesitaba a nadie, pero me había dicho, ah, bueno, podemos estar en contacto y tal. Y luego pasó como dos años, dos años y medio creo, y un día lo he visto por la calle y le dijo, mira, le voy a enviar un email, a lo mejor me, ¿no? Está buscando a alguien. Y le envió un email y me dijo, good timing, <risa> necesita a alguien que hablas español, portugués, y entonces me contrató. Aquí en Beaver's eh, tenemos una family eh, school, o sea, es, una, es un ambiente familiar. Entonces, esto se nota también en tu día a día cuando estás en la escuela. Sientes que es, o sea, que la gente que trabaja aquí te pre preocupas contigo, quieres saber qué tal, si tienes un sitio para vivir, si necesitas algo. Eh, entonces creo que esto es bastante especial. También um, el building, la finca, es bastante especial, principalmente si tú vienes de una escuela, si has podido estudiar en una escuela en la ciudad, por ejemplo, normalmente es una, un edificio, sí, una, un apartamento ¿no? grande, entonces aquí eh, tenemos mucho espacio, es, hay este balcón gigante que hacemos muchas cosas aquí, es eh, muy bien ubicado cerca de la playa, eh, entonces también esto es eh, está bien y aparte de todo esto el más importante es académicamente eh, ab, eh, el discurso de cuánto buen o sea, de cuántos los profesores son buenos eh, muchos de nuestros profesores están con nosotros desde hace más de 10 años entonces eh, existe la preocupación que las clases son bien estructuradas que el estudiante de verdad va a evoluir con el inglés, no es solamente, bueno, ponemos el estudiante ahí en esta clase, a ver qué tal, no. Elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate uh, eh, upper and advanced, que sería B1, B2, C1, C2, creo que en español se dice y también tenemos los cursos de IELTS y Cambridge, que son cursos preparatorios para la prueba. ¿no? Los cursos de Cambridge, el, la, aquí en la escuela somos una, un centro oficial de Cambridge, entonces, si tú haces el curso de Cambridge durante tres meses, al final del curso vas a hacer la prueba aquí, en la escuela, lo que es muy positivo porque los estudiantes se sienten confortables. No tenéis que ir a Gold Coast o a Brisbane en una finca todo blanco a hacer la prueba bajo presión. Aquí al menos vas a estar con la gente que has estudiado durante tres meses, con el profesor que va a estar en la puerta ayudando en la hora de la inscripción. Entonces esto es bastante positivo también. También tenemos otros cursos que son con actividades, que es inglés más yoga, inglés más music, inglés más eh, surf, que es bastante popular también. Eh, son para, normalmente para la gente que viene short term y quiere eh, incluir una actividad ¿no? en el curso. Y los cursos pueden ser full time o part time. Full time, eh, desde luego si vienes con la student Visa, necesitas que sea full time y part time si ya vienes con la, eh, una turista o un working holiday, creo, también. Sí. Todos los profesores son eh, nativos en inglés, tenemos algunos de... algunos no, uno de New Zealand, Sara, que es la profesora de IELTS, ella es de Irlanda, Irish, algunos ingleses y australianos también. Casi todos no son de Byron, han venido a Byron hace muchos años, tenemos eh, sí, profesores que están con nosotros, yo casi 15 años, de hecho, entonces, sí, mucho tiempo. Y es gente que tiene mucha experiencia con, eh, eh, en enseñar inglés a otro, para gente que no habla como nativo, ¿no? Algunos de nuestros estudiantes también tienen muy buena relación con los profesores, salen para tomar una cerveza, son gente joven, eh, abierta, ¿no? Que quiere conocer a la cultura. Se esfuerza mucho para que el estudiante salga de aquí, o sea, sabiendo en inglés, ¿no? o eh, queriendo tener lo que has venido a buscar, o sea, si es el IELTS, si es el Cambridge, si es llegar a un nivel advanced en, en inglés, eh, sí, hay muy buena relación entre profesores y estudiantes. Yo cuido, me ocupo de las Student Houses, que son, nosotros tenemos 10 casas alrededor del pueblo, muy cerca de la, de la escuela. Eh, que nosotros organizamos, nosotros que eh, ponemos los estudiantes en estas casas. Yo hago el máximo para hacer un mix de nacionalidad en las casas porque queremos que sea una continuación de la escuela para que el estudiante pueda eh, hablar inglés en estas casas. Es muy importante también para tu primer tu momento en Australia, ¿sabes? O sea, a lo mejor tu primeros cuatro semanas o tu primer ocho semanas, así... Vienes, tienes un sitio bien, las casas son súper bien eh, equipadas con internet, todo lo que el estudiante necesita, eh, cerca de la escuela. Entonces vienes, te puedes acomodar por ocho semanas, cuatro semanas, lo que sea. Y luego, ya si te apetece buscar algo por cuenta propia, o si quieres, sigues en la, eh, si hay disponibilidad, sigues en las Student Houses. También tenemos la opción de Homestay. Eh, otra, mi compañera de trabajo que organiza y el estudiante también en la homestay puede tener incluso comida eh, desayuno y cena normalmente durante la semana y durante el fin de semana desayuno, lunch y cena y vives con una familia australiana y no, muchos de nuestras homestays ellos tienen dos estudiantes al mismo tiempo en la casa, entonces está bien también porque Siempre, sin que sea la misma, la misma nacionalidad, para que puedan hablar inglés. Entonces está bien también porque haces amistad, puedes venir juntos a la escuela y también es una buena opción para accommodation Tenemos el programa de DMP que sería eh, una homestay, eh, donde hay un niño que la madre necesita una ayuda para que, para que la chica cuide de este niño. ¿no? Después de la escuela, normalmente el estudiante está full time en la escuela y luego por las tardes o por las noches él pasa el estudiante o la estudiante pasa un tiempo eh, con el niño, ¿no? Y hace un cambio de trabajo con acomodación. Aquí en la escuela tenemos dos personas que se ocupan de, la, de las actividades, que son Rubén y Max. Ellos eh, están todo el tiempo ocupados en preparar actividades para los estudiantes. Entonces, cada día hay algo para hacer eh, durante la semana. Algunas son actividades eh, que no hay ningún cost, free. Otras ya son actividades que hay que pagar, como por ejemplo, fin de semana en USA o un fin de semana de camping en Yamba, que es un pueblo en el sur aquí de Bayeromey. Muchas veces se van a Fraser Island también, de fin de semana. Pero cada día hay una actividad, por ejemplo, nosotros también hacemos yoga en la escuela, cooking class, clases de comida, eh, tenemos voleibol, tenemos eh, ping pong tournament. De momento tenemos zumba. <risa> también cada dos semanas se organiza una school party aquí en la escuela, en el balcón y aquí. Hacemos estas fiestas también para los estudiantes eh, estar juntos, ¿no? O sea, y practicar el inglés, obviamente. <risa> nosotros tenemos una policy que es only English en la escuela durante el horario oops, durante el horario de clases, so de 9 a 3 nosotros pedimos a los estudiantes que solo utilice inglés en la, en la finca. Eh, muchas veces pillamos a estudiantes hablando su propio idioma y claro, nos acercamos, decimos chicos, English only y, Puede parecer un poco, eh, no pesado, pero puede ser un poco de niños hacer esto, pero de verdad, es lo que necesitáis, o sea, vosotros habéis estado, venido hasta aquí para aprender inglés, entonces, al menos en este momento de la escuela tenéis que hablar solo inglés, aunque tenéis amigos que hablan tu propio idioma, es muy importante que hables inglés, entonces de vez en cuando estamos detrás de los estudiantes a ver si están hablando inglés. <risa> Intentamos eh, hacer todo muy amigable, obviamente, hacemos todo con mucha eh, broma y todo, pero si te pillamos más de tres veces hablando, inglés, hablando tu propio idioma, bueno, te pedimos para quedar en casa. <risa> ¿Castigado? ¡Castigado! Sí. Job Club es... nosotros tenemos contacto con, eh, con muchas empresas en Byron Bay eh, que normalmente buscan estudiantes que necesitan eh, trabajo o sea, ellos necesitan gente para trabajar y nos llaman y dicen, mira, necesito un chico o una chica para hacer este trabajo de lunes a viernes, o el fin de semana lo que sea, y nosotros eh, tenemos el Job Club, entonces el estudiante se apunta al Job Club y ayudamos para que puedan hacer una entrevista, claro, para que, puedas, para que el estudiante pueda tener el trabajo, conseguir el trabajo, ¿no? También ayudamos con el currículo, o sea, ayudamos también con el currículo, eh, Tax Number, si necesitas. Pienso que tenéis que venir con la um, mente muy abierta, o sea, la mente y el corazón abierto para entender que, claro, no vas a estar en tu país, estás en un país diferente, tienes que aceptar cosas, el cambio de cultura, vas a tener, vas a estar un poco, vas a tener dudas en un principio, la primera semana es muy difícil, pero luego ves que poco a poco las cosas se van encajando. Eh, sí, tenéis que venir abiertos y, claro, con una intención, si la intención vuestra es de verdad aprender el inglés, entonces dedicarte a esto. Eh, entiendo que, claro, queremos estar cercanos de gente que habla nuestro propio idioma, porque por el hecho de estar en un país nuevo, donde la gente habla todo inglés, es normal que tenemos esta necesidad, pero te tienes que policiar, o sea, es importante que te policies para que no en tus tres primeros meses intentes el máximo posible usar el inglés, aprender el inglés, conectarse con otras personas que no sean solo de tu país. Y, sí. y tenés que venir porque es un, es un pueblo increíble. O sea, vais a tener seguramente una buena experiencia. Pues nada, chicas, eh, yo estaré aquí esperando a vosotros en vivo. Eh, estaré aquí disponible para ayudar con lo que sea. Me vais a ver al primer día de tu clase y al último, probablemente. Eh, una cara familiar, a lo mejor, para que se, os sintáis un poco más eh, seguro. Pero sí, te, estoy, estoy segura que vais a, si decidís por venir vais a tener una buena experiencia. Y la escuela, yo... Eh, Byron Bay está abierto para recibirte. Welcome, ¿no? <laughs> Bye, ciao. <laughs>